ahorita venimos a hacer una misión Paúl. realmente nos encargaron de esta misión tenemos que regalar tacos Paúl. pero gracias a Elsie Flores y a, a Lupita López y a Lupita López Ajá. a La Diablita porque si sí me dijo que le decían y pues se les agradece mucho por personas como ellas podemos lograr hacer estas misiones y pues vamos a hacer esto y vamos a regalar tacos a Ajá. ver si encontramos Paúl. a ver si nos venden disculpe ¿eh? ¿Sí me puede vender 200 tacos 200, ¿ah? 200. 200 sí, hasta 1000 no tacos más, no más que queremos, cada plato queremos 5 5 cinco? Cinco, ¿ah? okay. ah, ya ves hasta 1000 Mario Ajá, exacto son poquitos 200 para sí, ellos pues, sí, para ellos venden más ellos Ajá. han de vendernos unos 1000 al día Ajá, exacto, más de 1000 1000 sí. tacos yo, sí, es mi sí. turno. Ajá, puro turno de 7 a 3 nomás. el sí. turno de la tarde vende o más vende Oh, ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué tenemos que hacer, Mario? Que traer una hielera o algo? Porque para subir. Sí, palitos? para que estén calientitos. Ah, porque si no luego se van a enfriar. Déjame ir por la hielera. Ajá, está quitar. bien. Ya viene Mario con la hielera. Ajá, para que para que lleguen calientitos. Ah, okay. sí, los metiendo, si quieres. Ya van 100 ahí, Paul. Ajá. Es rápido, eh. Rápido. Ya tiene experiencia con la mano, ¿eh? está <risa> bien. <risa> ¿Cuál es su nombre? Juan. Juan. Pues, y pues aquí tenemos el rey del taco. <risa> y pues bueno, Paul, y aquí ya llevas tus tacos, ya llevas bien cargadito. 200 sí pesan, tacos. Eh. Sí, sí pesan. Ahorita vamos a Yo mostrarles. Que iba, no iba a pesar nada, pero sí pesan 200 tacos. <ríe> Ahorita vamos a mostrarles cómo viene el paquete. Y pues bueno, mira, les vamos a mostrar cómo vienen los tacos. Ah, exacto, hay que miren, mostrarles, miren, Mario. Y wow. oh, sí, pues estás. aquí para que ustedes vean y chequen y, y pues hicimos porción de 5 tacos. Ah, 5 tacos. De hecho, ahí están atrás. Y vienen con su verdura, también el limón, vamos a sus, tratar de Y sus darle. salsas, Ajá. a ver si nos alcanza, porque no sé si nos dieron justo Ajá, o nos exacto. dieron... Pues nos dieron Ajá. mucho, sí. yo ahorita pienso vamos, que sí, vamos a... a ver. Ahorita vamos a ver cómo nos regalamos. Y vamos a continuar, vámonos, Mario, vámonos vámonos. a empezar uh, uh, uh. la misión. Vamos, andamos regalando taquito. Sí, taquito. taquito. Ah, no, se a No, no damos, regalado. Para ustedes. Tacos, Ajá, sí. Gracias. ¿Qué Somos, de, Somos Llamado, de, YouTube. de YouTube. Y andamos regalando taquitos. ¿Hay Ajá. más personas o no? No, ya se fueron. Ah. A trabajar. Sí. Oh, bueno, nos vemos. Nos vemos, buen, buen día. Sí, bueno, un poquito de asada para que desayune. ¿Más en su casa o no? ¿Eh? ¿Hay más en su casa? No, pues mucho. Eh, me trae otro para la niña. Espere, ¿eh? pues, mire. Para que desayuna. Gusto un ratito. Oh, Ahí con la familia, ¿eh? Ey, poder, eh. Vemos. Nos vemos. Dale, gracias. De nada. Buenos chico, días. Ya. Venimos trayéndoles tacos. ¿Ya desayunaron? No han desayunado. No, no, no, no, <risa> También de usted. Son tacos, <risa> son tacos de asada, estamos regalando. De nada. As... De nada, de nada. De Hasta luego, que les vaya bien. Buenos días. Ya desayunó, tiene que No, es que llegamos muy muy así muy de golpe. ¿De fue? Pues ya, ya, como que agarró confianza y ya dijo, ah bueno, está bien. ¿Tacos? son regalados, regalados, son de asada. De nada. Ya ven Mario, así de rápido. Bueno, ah, estamos es que estamos en la avenida principal. Buenos días. Venimos regalándole tacos. ¿Gusta tacos? Son de asada. Están recién calientito. Oh, ¿Eh? Gracias. Gracias. Que siga trabajando. Pues bueno, le estamos dando al señor trabajador aquí que Pues lo vimos que estaba como dormido, pero le dije, <risa> ah, pues, no come comido. hasta luego bye bye buenas tardes gusta tacos son regalados eh, ¿Eh? son de asada son tacos calentitos ah, de asada Ajá, ah. para que se los desayune gracias eh de eh, nada, nada buen provecho bien. Sí, está bien. buenas tardes estamos regalando tacos son de asada Ay, para gracias. que se echen un taquito y para algo para el estómago Ajá. Sí, nos vemos nos vemos Buenas tardes. ¿Gustas tacos? Son de asada, Regalados. ¿Por qué? ¿No más? Es un canal de YouTube, estamos regalando tacos. Oh, órale. ¿Eh? Nos, vemos. Nos vemos. Bien, ahora sí ya venimos caminando a repartir lo, los tacos que faltan, ¿verdad, Mario? Tacos, tacos, tacos. Aquí hay 100, miren. Aquí hay 100 tacos y ahorita vamos a darlos a las la personas que vemos viendo. Los vamos a regalar porque... Si esperamos más tiempo se van a echar a perder Sí. A sacar los fresquecitos. Ya, ya tenemos bastante tiempo y no encontramos tacos, gente. Tacos, voy a, voy Y a no queremos a desperdiciar Tacos, tacos, tacos Regalamos tacos. Regalamos tacos Vamos a gritar Tacos Y pues no. vamos a continuar Mario vamos Porque aquí. aún nos faltan 100, 100 tacos. tacos Ya casi, ya llevamos la mitad Ajá, llevamos la mitad Es bueno, ventaja Exacto, es ventaja, vámonos no, traigo tres pesos pero traigo tacos ¿Usa tacos? Sí, regalados sí. para usted Son sí. tacos de sí. asada Ah, está bien Ajá, Ah, cinco taquitos. ahí Dame otro ¿no? ¿Otro? Ah, ¿sí le puede otro Sí, gracias De nada, de nada. hasta luego sí. Dios los bendiga Gracias diga, sí. ¿eh? ¿Ya ves? ¿Dónde? Dos, Dos. Tira dos, tira Le damos dos, dos. No, le damos, no. Ella los pidió De <ríe> Andamos regalando tacos, usen tacos sí. de asada sí. El regalo, ¿no? Mira. Hola grandes bien, cómo está, bien, bien, bien, buen provecho, ¿eh? Sí, le voy a dar a él, gracias. Sí, mire, sí. mire, tacos para que coma ahorita, gracias. buen provecho, buen sí, sí, provecho. Adiós, Nos vemos. Nos vemos. Paul, lo que veo que aquí se mucha gente indigente y que Sí, estamos en pleno amplio, centro Estamos en pleno centro y como hay gente también aquí. Ay, ¿verdad? podemos oh, pasar Cuando se puso verde es cuando pasamos, Mario sí, sí, la verdad, fíjate que es algo bonito, se siente bonito, la verdad Sí, fíjense que la alguien, la gente. Ajá, se siente muy bonito esa sensación, pues es una sensación que casi no la habíamos sentido y es muy padre. Mucha, mucha gente a veces la toma como que, ah, sí, este, gracias, así como que, pero de repente hay gente, mucha gente que... Sí, muy agradecida. Vamos a regalar un taco ¿Eh? eh, de asada, no para el coma. Gracias. De nada. Vamos a regalar un taco de asada, si gusta comer ahorita, no ah. buen provecho. ¿eh? Ajá, ¿verdad? buen provecho. ¿eh? De nada, Gracias. Vamos a seguir, a ver, a ver ¿a dónde vamos? ¿Para qué lado? Bueno, si les gusta una pulsera artesanal, ¿les gustaría comprar una pulsera hecha por unas artesanas? Oh, Ahorita gracias? no, pero mejor te vamos a regalar unos tacos, comida. ¿Qué son? Tacos son de tacos, tacos de asada. También. serio? Asada. Ajá. Regales otros dos sí, para sí, ellos? Ajá, sí, para ellos. ¿Sí? Llevas sí. ¿Sí? a los quieres? ¡Carajo! Para que veas que no hay pañales. Sí, mejor. Ajá, para... Para... Gracias, tío. No de nada. Mario y Paul, Ajá. ¿y qué? ¿Son pareja? No, somos hermanos. ¿Son hermanos? Ah, Ajá, sí. No se parecen. tacos para que coman ahorita. Son que, tacos de asada. Tacos de asada. Para que coma algo. No, de de nada, nada. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Son asada. Los estamos regalando. Sí, ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? también. ¿Quieres tacos ¿También? o no? Gracias. Buenas tardes. ¿Gustan tacos? Son gracias. gracias. gracias. De nada. Para que se los coma ahorita. Ahorita están calientitos. Eh, eh, nos aprovecho. vemos. Gracias. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este video, Mario, otro video más. Sí, la verdad me sentí muy satisfecho de vuelta, estar regalando Ajá. tacos a gente que de veras a la cupa y pues gente que a veces no tiene para comer. Exacto, es una satisfacción muy, muy, muy bonita y la verdad esperemos... Poder seguir haciéndolas gracias Ajá. a Elsie y también a Lupita. Ajá, exacto. También saludos a José, esposo de Elsie. Ajá, también saludos. Mira. Paola, aquí vamos a finalizar este video. Sí, esperemos les haya gustado y dejen su like. Suscríbanse. También activen la campanita. Vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram que van a sí. aparecer por aquí. Ahí estarán apareciendo y también recuerden seguirnos en Facebook. Ya tenemos Facebook, vayan a darle seguir y like. Y también ahí estu estaremos subiendo los videos. Y... Hasta la próxima. Nos vemos, Bye. muchas gracias алolan чистос but